Para calcular la masa molar de cualquier sustancia necesitamos tener a mano la tabla periódica para saber cuál es la masa atómica de cada componente. Bueno, pues en este caso la masa atómica del litio es 6,94 unidades de masa atómica y la masa atómica del oxígeno es 16 unidades de masa atómica. Para calcular, para calcular la masa molar del óxido de litio lo que tenemos que hacer es multiplicar el número de litios que hay, en este caso 2 por la masa atómica del litio que son 6,94 y sumarle el número de átomos de oxígeno que hay, que en este caso es 1 multiplicado por la masa atómica del oxígeno, que en este caso es 16 y eso nos da 29,88 expresado en gramos por mol es decir que en un mol de óxido de litio, tendremos 29,88 gramos de óxido de litio. Eso nos sirve, este factor de conversión, nos sirve para calcular la cantidad de sustancia que hay en 180 gramos de la misma. Pues 180 gramos de óxido de litio, lo vuelvo a escribir, 180 gramos de óxido de litio, como los gramos están arriba, los voy a poner abajo, que es lo que quiero eliminar, y arriba voy a poner mol de óxido de litio, que es lo que nos pide el ejercicio. Como nos piden cantidad de sustancias, están refiriendo a cuántos moles tenemos en esa cantidad en gramos. Bueno, pues sabemos que un mol son 29,88 gramos de óxido de litio, como habíamos calculado ya podemos tachar los gramos del óxido con los gramos del óxido y realizamos la operación y eso nos da que tenemos 6,024 moles de óxido de litio para este ejercicio necesitamos conocer la masa atómica del hidrógeno que es una unidad de masa atómica la masa atómica ...del oxígeno, que son 16 unidades de masa atómica. También tenemos que saber que en un mol de cualquier sustancia hay 6,022 por 10 a la 23 partículas. Y también que si en una molécula de agua tenemos dos átomos de hidrógeno, entonces en un mol de moléculas de agua tendremos dos moles de átomos de hidrógeno. Es decir, si en vez de una molécula tenemos un montón de moléculas, pues en vez de dos átomos tendremos el doble de, de átomos que haya en todas esas moléculas. ¿Vale? Esto en química no se escribe tanto texto, sino que se suele escribir directamente un mol de H2O, son dos mol de hidrógeno. Se entiende que son dos moles de átomos de hidrógeno y arriba tenemos un mol de moléculas de agua. De la misma forma para el oxígeno, como en la fórmula del agua hay un oxígeno, pues podemos llegar a la misma conclusión con el oxígeno que un mol de moléculas de agua contiene un mol de átomos de oxígeno, ¿vale?, porque en la fórmula del agua hay un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Bueno, pues con esto ya podemos calcular todo. Lo primero que hay que calcular es eh, la masa molar del agua, ¿vale?, pues 2 por uno, que sería el hidrógeno, hay dos átomos de hidrógeno por su masa atómica, más un átomo de oxígeno por su masa atómica, que son 16, y esto nos da 18, pero expresado en gramos por mol. Es decir, que en un mol de agua tenemos 18 gramos de agua. Este es la, el factor de conversión que vamos a emplear. Y ya tenemos todos los ingredientes para hacer nuestros cálculos. Así que tenemos 36 gramos de agua... Pues como no queremos gramos de agua, sino que queremos eh, moles, pues ponemos debajo los gramos de agua y arriba los moles de agua. ¿Vale? Esto es lo que nos piden en la primera pregunta. Y aquí tenemos nuestra conversión. Un mol son 18 gramos de agua. Ya podemos tachar los gramos de agua con los gramos de agua y el resultado nos queda en moles de agua. Así que 36 entre 18 son 2. Así que tenemos dos moles de agua. Voy a ahorrar un poco para hacer las, el siguiente apartado. ¿vale? Nos quedamos con el dato de que tenemos dos moles de agua, que es lo que habría en esos 18, 36 gramos. Perdón. Para saber cuántas moléculas contiene, pues tenemos esta relación. Sabemos que en un mol hay 6,022 por 10 a la 23 partículas, así que en los moles de H2O, en vez de moles queremos partículas, que en este caso las partículas son moléculas de agua, pues tenemos debajo mol de H2O, que es lo que queremos eliminar, porque aquí está arriba, y arriba tenemos un número de partículas, que en este caso son moléculas de agua. Bueno, pues sabemos que en un mol de moléculas de agua tenemos 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Pues ya podemos tachar los moles de agua con los moles de agua y hacer la operación. Y esto me da 1,204 por 10 a la 24 moléculas de agua. Vale, lo podemos razonar directamente. Si en un mol hay tantas partículas, en dos moles ahora el doble. No hace falta hacer el factor de conversión, simplemente es para practicar. Borro y paso al último apartado. Para calcular cuántos átomos de hidrógeno y de oxígeno hay en esa cantidad, eh, lo podemos razonar. ¿vale? A, partir, a partir de esta relación. Si en un mol... Eh, de moléculas de agua hay dos moles de átomos de hidrógeno. vale, Eso quiere decir que, o también que por cada molécula, mejor de aquí, si por cada molécula de agua hay dos átomos de hidrógeno, entonces si ahora tenemos 1,204 por 10 a la 24 moléculas de agua, pues tendremos el doble de átomos de hidrógeno en todas esas moléculas, porque en cada molécula hay dos átomos de hidrógeno. Bueno, pues razonándolo, podríamos decir que hay eh, 2 por 1,204 por, eh, vale, por 10 a la 24 átomos de hidrógeno. Y esto nos da 2,409 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? Bueno, pues como por cada molécula hay eh, un átomo de oxígeno en BC2, ¿vale? lo tenemos aquí, eh, pues hay tantos átomos de oxígeno como moléculas de agua. Por lo tanto, de oxígeno tenemos 1,204 por 10 a la 24 átomos de oxígeno si no se nos ocurre, podemos recurrir siempre a un factor de conversión y calcularlo. Vamos a hacerlo para practicar. Bueno, pues tenemos dos moles de agua y vamos a ver cuántos átomos de hidrógeno hay en esos dos moles de agua. Bueno, pues queremos cambiar los moles de agua por moles de átomos de hidrógeno para eh, luego pasar los moles a cantidad de partículas, ¿vale? Bueno, pues partimos de esta relación, en cada mol de agua tenemos dos moles de hidrógeno, así que por un mol de agua hay dos moles de hidrógeno, ¿vale? La frase completa sería dos moles de átomos de hidrógeno, en cada mol de moléculas de agua hay dos moles de átomos de hidrógeno. Y con esto ya podemos eliminar los moles de moléculas de agua. Y ahora queremos cambiar los moles a partículas. ¿vale? Así que cada mol de átomos de hidrógeno tiene 6,022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Así que en un mol de átomos de hidrógeno sabemos que hay 6,022 por 10 átomos. A la 23 átomos de hidrógeno, con lo cual ya podemos eliminar los moles de hidrógeno con los moles de hidrógeno y hacer la operación. ¿Vale? Y esto nos da 2,409 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno. De la misma forma podríamos reaccionar con el oxígeno. El cambio es que por cada molécula de agua, aquí en BC2, tendríamos un mol de átomos de oxígeno, así que nos daría la mitad. Para calcular la masa molar del iodo 2 necesito la masa atómica relativa del yodo, que lo saco de la tabla periódica, y es 126,9 unidades de masa atómica. Así que para calcular la masa molar del diodo 2, lo único que tengo que hacer es multiplicar por 2 la masa del diodo, 126,9, y el resultado me lo dará en gramos por mol. Así que la masa molar es 253,8 gramos por mol. Ahora nos piden calcular la masa molar del cloruro de sodio, de nuevo tenemos que ir a la tabla periódica. Y ver cuál es la masa atómica relativa del sodio, que son 22,99 unidades de masa atómica. Vamos a poner que aproximadamente son 23 unidades de masa atómica. Y la masa atómica relativa del cloro, que son 35,45 unidades de masa atómica. Pues podríamos poner 35,5. 5 unidades de masa atómica. Bueno, pues para calcular la masa molar del cloruro de sodio lo que nos están pidiendo es que calculemos cuántos gramos hay en un mol de cloruro de sodio. Pues multiplico un átomo de sodio por la masa atómica del sodio, que son eh, 23, más un átomo de cloro por la masa atómica del cloro, que son 35,5. Y esto nos da 58... 5 gramos por mol en este problema que nos dan como dato eh, tenemos como datos eh, que tenemos una masa de 127 gramos de gas de gas de yodo ¿vale? y nos, van a, nos piden cantidad de sustancia mol, moléculas hay ¿Cuántos átomos? Bueno, pues lo que nos están pidiendo en el fondo, eh, como datos vamos a necesitar el número de abogadro, que son las partículas que hay en un mol, 6,022 por 10 a la 23 partículas vale, que, que vamos a tener en un mol. Vamos a ponerlo aquí. Um, vamos a necesitar saber cuál es la masa atómica relativa del iodo que mirando en la tabla periódica son 126,9, vamos a poner 127 unidades de masa atómica para redondear un poco, y que vamos a tener que calcular la masa molar del gas de yodo. Bueno, pues la masa molar del yodo 2 lo podemos ir calculando, esto ya sería parte de la resolución del problema, pues son dos átomos de yodo por la masa atómica del yodo, que nos da 254 gramos por mol bueno pues podemos empezar a resolver apartado a qué cantidad de sustancia en mol hay en dicha masa pues lo que tenemos que hacer es eh, pasar los 127 gramos utilizando un factor de conversión a moles bueno pues 127 gramos son 127 gramos y sabemos tenemos aquí la relación que un mol son 254 gramos. Bueno, pues como los gramos están arriba, los pongo abajo y arriba los moles, que es lo que quiero. Y ahora escribo la conversión. Un mol son 254 gramos. Así que los gramos se van con los gramos. El resultado ya me queda en moles. Y esto es 0,5 moles, en este caso, de ellos, que es la única sustancia que estamos manejando en este problema. Para el apartado B. ¿Cuántas moléculas eh, hay de i 2 en esos 127 gramos? Bueno, pues eh, lo podemos hacer directamente, si se nos ocurre, pues eh, multiplicando 0,5 moles por el número de abogado y nos daría las, el número de moléculas, pero si no se nos ocurre, pues de nuevo podemos recurrir a un factor de conversión, 0,5 mol de i 2, eh, pues sabemos que en un mol de cualquier sustancia hay... El número de abogadro, 6,022 por 10 a la 23 partículas, pues en este caso son moléculas de I2, pues los mol se van con los mol, y lo único que tenemos que hacer es multiplicar. Así que esto es 3,011 por 10 a la 23 moléculas de gas de yodo I2. Para el apartado C tenemos que partir sabiendo que una molécula de gas de yodo, de I2, contiene dos átomos de yodo. ¿Vale? Aquí tenemos el 2 que nos indica pues, que eh, está formada por dos átomos de yodo. Así que solo tenemos que pasar el número de moléculas que hemos calculado antes, 3,011 por 10 a la 23 moléculas de gas de yodo, lo tenemos que pasar a átomos. Así que usamos el factor de conversión, indicando que en una molécula de gas de yodo hay dos átomos de yodo. ¿Vale? Como las moléculas estaban arriba, las pongo abajo y así me las puedo quitar de en medio. Así que solo tengo que multiplicar 2 por el número de moléculas, y nos vuelve a dar, curiosamente, el número de abogado Así que esto es 6,022 por 10 a la 23 átomos de yodo. Para resolver este ejercicio voy a recurrir a una pequeña argucia matemática, por variar un poquillo. Bueno, pues hay que fijarse que este número que aparece aquí, 6,022 por 10 a la 24, en realidad es el número de abogadro multiplicado por 10. ¿Vale? Nos están hablando de moles y partículas de I2. Entonces, ¿qué cantidad de sustancia en mol hay en 6,022 por 10 a la 24 moléculas de I2? <coughs> bueno, pues en un mol de I2 tendríamos el número de Avogadro moléculas de I2, ¿Vale? Pues ahora lo que tenemos es la cantidad de moléculas de I2, son 10 por el número de Avogadro moléculas de I2, pues lo voy a pasar a cantidad en mol utilizando esta relación. Bueno, pues como las moléculas están arriba, las pongo abajo y arriba pondré eh, los moles, que es lo que quiero. Bueno, pues sabemos que en un mol hay el número de abogadro moléculas. Así que puedo tachar las moléculas con las moléculas y el número de abogadro con el número de abogadro. Y me va a quedar que estos son 10 mol de I2. Y así no tengo ni que usar la calculadora. Bien, este es muy sencillo también. Tenemos como datos que tenemos una masa de 197 gramos de oro. Eh, y nos piden pasarlo a mol. Bueno, pues tenemos que ir a la tabla periódica y mirar cuál es la masa atómica relativa del oro. Pues la masa del oro resulta que es 197 unidades de masa atómica bueno pues el dato que nos relaciona eh, la masa con los moles es la masa molar así que la masa molar del oro es un átomo de oro multiplicado por los 197 que es el número atómico del oro y el resultado nos va a dar en gramos por mol esa es la relación que en un mol de oro hay 197 gramos así que ya lo podemos calcular realidad es muy fácil porque como tenemos esa cantidad de oro pues no hay que hacer ni operaciones. Esto lo que nos dice es que en un mol de oro tenemos 197 gramos de oro. Así que simplemente razonando como lo que tenemos son 197 gramos pues el resultado es que tenemos un mol de oro. Para saber cuántos átomos de de calcio en 80 gramos de calcio vamos a necesitar el número de aguadro vamos a necesitar la masa atómica del calcio que lo miramos en la tabla periódica que son 40 unidades de masa atómica y vamos a necesitar la masa molar del calcio saber cuántos gramos hay en un mol de calcio para poder calcular eh, el número de átomos. Bueno, pues en este caso es muy sencillo. La masa molar del calcio, pues como el calcio consideramos un átomo de calcio, eh, en la fórmula, pues eh, directamente es eh, la masa atómica del calcio, pero expresado en gramos por mol. Así que la masa molar del calcio son 40 gramos por mol es decir que en un mol de calcio hay 40 gramos de calcio muy bien pues tenemos 80 gramos tenemos 80 gramos de calcio lo vamos a convertir en moles con un factor de conversión los gramos están arriba pues los pongo abajo arriba pongo los moles de calcio y ahora la conversión un mol de calcio son 40 gramos de calcio así que los gramos se van con los gramos y ya tengo la primera parte la segunda, pues como lo que quiero es el número de átomos que hay, lo que tengo que hacer es eh, convertir los moles a número de átomos, es decir, número de partículas. Bueno, pues mol de calcio y arriba número de partículas, que en este caso las partículas van a ser átomos de calcio y ahora escribimos la conversión. Y sabemos que en un mol hay el número de abogadro partículas. Así que ya podríamos quitar el mol con el mol y el resultado nos queda en número de átomos. Así que 80 por el número de abogado dividido entre 40 eh, es 2 por el número de abogadro, que son 1,204 por 10 a la 24 átomos de calcio. Esos son los átomos que hay en 80 gramos de calcio. Bien, nos están preguntando por eh, lo primero en la apartado A, la masa molar del dióxido de azufre, cuya fórmula es SO2. Pues vamos a calcularlo. Necesitamos mirar a la tabla periódica la masa atómica del azufre, que es 32, um, 32 unidades de masa atómica, y la masa atómica del oxígeno, que es 16 unidades de masa atómica. Bueno, pues la masa molar del SO2, del dióxido de azufre, pues tenemos que multiplicar 1 por la masa del azufre, que es 32, porque hay una toma de azufre, más 2, porque hay dos átomos de oxígeno por la masa del oxígeno, que es 16. Y esto nos da 64 expresado en gramos por mol. Es decir, que en un mol de dióxido de azufre hay 64 gramos de dióxido de azufre. Con esto ya tenemos el apartado A. En el apartado B nos están pidiendo eh, que convirtamos los 32 gramos de dióxido de azufre que lo pasemos a moles, bueno pues como los gramos están arriba los pongo abajo y arriba escribo eh, los moles de dióxido de azufre y ahora la conversión que la tenemos aquí entre gramos y moles de dióxido de azufre, bueno pues sabemos que un mol son 64 gramos así que los gramos se van con los gramos y el resultado ya me quedan moles eh, y serían 0,5 moles de dióxido de azufre. En el apartado C nos preguntan cuántas moléculas hay. Bueno, pues si en un mol tenemos um, el número de abogado, partículas, en este caso serían moléculas de dióxido de azufre, como lo que tenemos ahora es medio mol, pues tendremos la mitad. Del número de abogado moléculas de dióxido de azufre, es decir, 3, 3, 3, 0, 11 por 10 a la 23 moléculas de SO2. Y en el apartado D nos están pidiendo que calculemos cuántos átomos de oxígeno y cuántos átomos de azufre hay bueno, pues la proporción que sabemos es que en una molécula de dióxido de azufre hay un átomo de azufre pues a partir de aquí podemos calcular el azufre pues si tenemos 3,011 por 10 a la 23 moléculas de azufre pues el azufre que habrá será el mismo porque por cada molécula hay un átomo así que hay 3,011 por 23 átomos de azufre. Um, voy a borrar y ahora para calcular el número de átomos de oxígeno que hay. Pues para calcular el oxígeno sabemos que en cada molécula hay dos átomos de oxígeno, así que por cada molécula hay dos átomos de oxígeno, por lo tanto, si ahora tenemos esta cantidad de moléculas, pues tendremos el doble de átomos de oxígeno. Si no se nos ocurre, podemos recurrir a un factor de conversión. ¿vale? Esto lo voy a hacer con factor de conversión, pero básicamente si por cada molécula hay dos átomos de oxígeno, pues tendremos que multiplicar por dos el número de moléculas que tenemos. Bueno, pues con factor de conversión 3,011 por 10 a la 23 moléculas de CO2, ¿vale? Lo voy a usar, eh, el factor de conversión, para calcular cantidades proporcionales. No puedo convertir las moléculas de azufre en oxígeno, ¿vale? Las, eh, estoy utilizando sustancias distintas, entonces el factor de conversión es para calcular cantidades proporcionales. Bueno, pues pongo aquí moléculas de CO2. Y arriba, átomos de oxígeno, que es lo que quiero calcular, y pongo esta relación. Sabemos que cada molécula tiene dos átomos. Bueno, pues tacho moléculas con moléculas y me quedaría el resultado ya en número de átomos. Y esto es 6,022 por 10 a la 23 átomos de oxígeno que casualmente pues es el número de abogadro, y ya estaría resuelto el problema. En este ejercicio, para calcular la, los moles de cloruro de sodio, necesitamos calcular la masa molar del cloruro de sodio. Partimos de los datos del problema, miramos la tabla periódica, las masas atómicas del cloro y del sodio. Bueno, pues la masa molar del cloruro de sodio va a ser igual a un por el átomo de sodio, por la masa atómica del sodio, que son 23, más 1, por 35,5, que es la masa atómica del cloro. Y esto nos da 58,5 gramos por mol, ¿vale? porque es el equivalente en gramos por mol. Es decir, que en un mol de cloruro de sodio hay 58,5 gramos de cloruro de sodio. Ahora ya podemos calcular eh, con un factor de conversión eh, la cantidad en moles de cloruro de sodio. Bueno, pues partimos de 117 gramos de NaCl y para convertirlo, como queremos cambiar los gramos por moles, los gramos están arriba, los pongo abajo y arriba los moles de cloruro de sodio. Así ya podré tachar uno con otro. Bueno, la correspondencia la tengo aquí o el factor de conversión. Un mol son 58,5 gramos de cloruro de sodio. Ya puedo tachar gramos con gramos y el resultado me quedan moles. Así que esto es igual a 2 moles de cloruro de sodio. Y ya lo tengo calculado. Para calcular el número de moléculas que hay en los 250 gramos de cloruro de hidrógeno, tenemos que saber primero cuántos moles hay de cloruro de hidrógeno. Así que necesitamos la masa molar del cloruro de hidrógeno, que va a ser 1 eh, por 1, que sería la masa del hidrógeno, que ya lo hemos sacado de la tabla periódica, y más 1 por 35,5, que es la masa atómica del cloro. Bueno, pues esto nos da 36,5 en gramos por mol, porque estamos calculando masa molar. Es decir, que en un mol de cloruro de hidrógeno hay 36,5 gramos de cloruro de hidrógeno. Bueno, pues ya podemos pasar eh, a lo que necesitamos utilizando eh, factores de conversión. Bueno, pues tenemos 250 gramos de HCl. Pues como no queremos gramos y queremos moles para calcular el número de moléculas, los gramos están arriba, pues los pongo abajo. Arriba voy a poner moles. De HCl. Y ahora la conversión que la tengo aquí. Un mol de HCl son 36,5 gramos de HCl. Ya puedo tachar los gramos con los gramos y ahora solo me queda pasar los moles a número de partículas. Bueno, pues como los moles están arriba, el mol de HCl lo vamos a pasar a número de partículas, que en este caso son moléculas, moléculas. De HCL y sabemos que la conversión es que un mol son 6,022 por 10 a la 23 partículas. Ya puedo tachar el mol con el mol y solo tengo que hacer la operación en la calculadora. 250 por el número de abogadro, que es este de aquí, dividido por 36,5. Y esto nos da 4,125 por 10 a la 24 moléculas de cloruro de hidrógeno para este ejercicio necesitamos sacar de la tabla periódica la masa atómica del nitrógeno que son 14 unidades de masa atómica y para pasar al número de moléculas que es lo que nos piden primero tenemos que pasar por moles así que hay que calcular la masa molar del nitrógeno gaseoso que sería N2 así que esto va a ser 2 eh, por la masa atómica del nitrógeno, que son 14, así que son 28 expresado en gramos por mol. Es decir, en un mol de nitrógeno gaseoso hay 28 gramos de nitrógeno gaseoso. Muy bien, pues ahora solo hay que pasar estos 14 gramos de nitrógeno gaseoso a moles para luego pasarlo a número de partículas. Bueno, pues como los gramos están arriba, los pongo abajo y arriba voy a poner los moles de N2, que es lo que voy a necesitar. Y... Tengo aquí mi factor de conversión que necesito, pues un mol son 28 gramos de nitrógeno, tacho gramos con gramos, y ahora tengo que convertir los moles a número de partículas. Bueno, pues la conversión entre mol y número de partículas, en este caso serían eh, moléculas de N2, pues es que un mol es el número de abogadro, 6,022 por 10 a la 23... Partículas, en este caso moléculas. Ya puedo tachar mol con mol y solo me queda operar 14 gramos, eh, perdón, 14 por el número de abogadro, que sería este, dividido por 28 gramos, que lo tengo aquí. Hago la operación y me queda 3,011 por 10 a la 23 moléculas. De N2. Para saber la cantidad en mol que hay de la muestra hay 4,4 gramos de CO2, ¿vale? tenemos 4,4 gramos de CO2, necesitamos calcular primero la masa molar del CO2, que sería 1 por la masa del carbono, que son 12, más eh, 2 oxígenos por la masa del oxígeno, que son 16, y esto me da... 44 gramos por mol de CO2, es decir, que en un mol de CO2 hay 44 gramos bien, ya puedo hacer el apartado A y pasar los 4,4 gramos de CO2 los voy a pasar a moles bueno, pues como los gramos están arriba, los pongo abajo arriba escribo los moles y ahora la conversión que la tengo aquí y es que un mol son 44 gramos de CO2. Así que los gramos de CO2 ya los puedo tachar con los gramos de CO2. Y tengo que eh, son eh, 0,1 mol de CO2. Ya tengo el apartado A. Para el B, ¿cuántas moléculas contiene? Pues lo que necesito es convertir los moles a número de partículas. ¿vale? Usando que un mol... Son 6,022 por 10 a la 23 partículas de lo que sea. Pues vamos a ello. 0,1 mol de CO2. Como el mol está arriba, lo pongo abajo. Y arriba pongo el número de partículas, que en este caso son moléculas. Y la conversión es que un mol son 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Ya puedo tachar el mol con el mol. Y el resultado me queda en número de moléculas, ¿vale? Así que estos son 6,022 por 10 a la 22 moléculas de CO2. Para calcular eh, los moles que hay de O2, 64 gramos de oxígeno, pues necesitamos la masa atómica del oxígeno que lo sacamos de la tala periódica. Bien, vamos a calcular primero la, la masa molar del oxígeno. Así que tenemos dos átomos de oxígeno multiplicado por la masa atómica del oxígeno, que es 16. Y esto nos da 32 gramos por mol. En un mol de oxígeno gaseoso hay 32 gramos. Así que ya podemos con esto calcular el apartado A. Si tenemos 64 gramos... O2, lo queremos convertir a moles, pues como los gramos están arriba, los pongo abajo y arriba los moles de O2, que es lo que quiero. Y aquí tengo la conversión de gramos a moles para el eh, oxígeno gaseoso. Un mol de oxígeno gaseoso son 32 gramos de oxígeno gaseoso. Puedo tachar los gramos con los gramos y operar, y esto me queda que son 2 moles de oxígeno gaseoso. Para el apartado B, que nos preguntan cuántos átomos contiene, hay que tener cuidado porque nos están preguntando por los átomos de oxígeno, por, no por las moléculas de oxígeno. Bueno, pues lo vamos a hacer con factores de conversión. Parto de mis dos moles de oxígeno, que es lo que tengo, y los moles los voy a convertir a número de partículas. Así que los moles de O2, en este caso, van a eh, tener una correspondencia en número de moléculas de O2, y ese cambio es que un mol es el número de abogadro moléculas de O2, es decir, 6,022 por 10 a la 23. Ya puedo quitar los moles, eh, y ahora lo que tengo que convertir son las moléculas, o tengo que calcular la proporción, porque no es un, el factor de conversión, lo vamos a utilizar para calcular cantidades proporcionales, bueno, pues tengo que añadir un factor de conversión que me diga cuántos átomos de oxígeno hay por cada molécula de oxígeno. Bueno, pues eh, como eso es lo que quiero, eh, abajo pongo moléculas de oxígeno, que es lo que me quiero quitar de encima. Como está aquí arriba, pues lo tengo que poner abajo. Y lo que voy a calcular son eh, átomos de oxígeno. ¿De acuerdo? Entonces eh, lo que sabemos es que en cada molécula de oxígeno hay dos átomos de oxígeno. ¿Vale? La fórmula del oxígeno es O2 y nos dice que hay dos átomos de oxígeno en cada molécula. Así ya podemos quitar de en medio las moléculas de oxígeno y el resultado nos va a quedar en átomos de oxígeno. Bueno, pues esto es igual al final a 4 por el número de abogadro átomos de oxígeno que habría en esos 64 gramos de oxígeno. Y eso nos da 2,409 por 10 a la 24 átomos de oxígeno que habría en 64 gramos de O2. En este ejercicio nos piden pasar de gramos a moles y de moles a gramos de cierta, cierta sustancia que es trióxido de azufre, SO3. Pues lo primero que vamos a necesitar son las masas atómicas del azufre y el oxígeno, que lo sacamos de la tabla periódica, y lo siguiente, la masa molar del trióxido de azufre, del SO3. Pues vamos a calcularla lo primero. Un átomo de azufre por la masa del azufre, que son 32, más eh, tres átomos de oxígeno por la masa del oxígeno, que es 16. Y estos son 80 gramos por mol. Nos dice en un mol de sustancia cuántos gramos hay. Bueno, pues vamos a hacer la primera parte. Eh, si tenemos 160 gramos de SO3, pues vamos a pasarlo a eh, moles de SO3, que es lo que nos piden. Como los gramos están arriba, los pongo abajo y arriba pongo los moles de SO3. Y aquí tengo la conversión de gramos a moles, pues un mol son... 80 gramos. Ya puedo tachar gramos con gramos y cálculo. 160 entre 80 son 2 moles de SO3. Primer apartado. el segundo apartado nos dicen, al revés, tenemos 2,5 moles de SO3 y nos piden averiguar cuántos gramos son. Bueno, pues igual que hemos hecho antes, pero ahora al revés. Como lo que tenemos son moles y están arriba, los pongo abajo para poder eliminarlos. SO3. Eh, y arriba pongo los gramos de SO3. De nuevo tengo aquí la conversión de moles a gramos, pues un mol son 80 gramos. Ya puedo tachar mol con mol y el resultado me quedará en gramos de SO3. Así que 2,5 por 80 son 200 gramos de trióxido de azufre. Ahí lo tenemos. Nos piden hacer una serie de cálculos acerca de la plata, partimos con el dato de que la masa atómica de la plata son 108 unidades de masa atómica y vamos a empezar a hacer cálculos. Bueno, pues lo primero que nos piden es pasar un gramo de plata, nos piden averiguar cuántos átomos de plata contienen. Bueno, pues para ello, como no queremos gramos de plata y queremos eh, número de átomos, tenemos que pasar antes por los moles, pues pasamos antes por el mol y escribimos la conversión. Eh, bien, para saber cuál es el cambio de gramo a mol, necesitamos la masa molar, de la plata, que es el equivalente a la masa atómica en gramos por mol. Así que estos son 108 gramos por mol. Bueno, pues ya tenemos aquí el cambio para poder utilizarlo. Un mol son 108 gramos, así que eh, los gramos serían con los gramos. Y ahora nos quedaría pasar los moles al número de partículas. En este caso las partículas son átomos. Así que el mol de plata le corresponden átomos de plata y la conversión es que un mol son 6,022 por 10 a la 23 partículas que en este caso son átomos, pues el mol se va con el mol y ya solo queda operar, así que nos quedan 5,576 por 10 elevado a 21 átomos de plata. Para calcular ahora la masa de un átomo de plata tenemos que dar los siguientes pasos. El átomo de plata es número de partículas, así que el número de partículas habrá que pasarlo a moles y los moles habrá que pasarlos a gramos. Necesitamos dar estos pasos para la conversión. Pues vamos a ello. Un átomo de plata, para pasarlo a moles, pues la relación entre átomos y moles es que un mol son 6,022 por 10 a la 23 partículas, pues en este caso las partículas son átomos, átomos de plata, arriba ponemos moles y sabemos que un mol son 6,022 por 10 a la 23 átomos, así que ya podríamos quitar los átomos con los átomos y ya tenemos moles, la primera parte. La segunda parte pues vamos a convertir los moles en gramos. Bueno, pues tenemos aquí los moles de plata y los vamos a convertir en gramos de plata. ¿Dónde tenemos esa conversión? Aquí tenemos esa conversión. Bueno, pues un mol son 108 gramos de plata. Así que los moles se van con los moles y ya lo único que nos queda sería hacer la operación. Y esto nos da... 1,793 por 10 elevado a menos 22 gramos eh, que tiene un átomo de plata. Estos serían los gramos para un átomo de plata. Bueno, podríamos hacer un poquito más y calcular cuántos son estos gramos en unidades de masa atómica. Bueno, pues 1,793 por 10 a la menos 22 gramos son 1,793 por 10 elevado a menos 25 kilogramos. Si consideramos que una unidad de masa atómica es aproximadamente la masa de un protón, bueno, pues 1,793 por 10 a la menos 25 kilogramos pues que si queremos pasar de kilogramos a unidades de masa atómica pues sabemos que 1,67 por 10 a la menos 27 kilos es más o menos una unidad de masa atómica bueno pues si hacemos esta operación nos quedan 107,39 unidades de masa atómica que más o menos es la masa atómica que nos aparece en la tabla periódica así que hemos añadido aquí pues como un apartadillo más para darnos cuenta de, de que los cálculos están bien. Por último nos piden averiguar 6,022 por 10 a la 24 átomos de plata. Nos piden calcular cuántos gramos son. Bueno, pues si nos damos cuenta, este es el número de abogado multiplicado por 10, así que esto lo vamos a poner como 10 por el número de abogadro átomos de plata y lo vamos a pasar a, a gramos. Bueno, pues 10 por el número de Avogadro átomos de plata. Los átomos son número de partículas, pues los vamos a pasar a moles. Así que, átomos de plata, lo pasamos a moles de plata. Y las relaciones que un mol son el número de Avogadro átomos de plata. Así que ya podemos tachar átomos de plata y átomos de plata y el número de abogadro con el número de abogadro. Por último, para pasar de eh, moles de plata a gramos de plata, pues como los moles están arriba, los ponemos abajo y arriba ponemos lo que necesitamos que son gramos de plata. Y de nuevo, aquí tenemos la conversión entre gramos y moles de plata. Bueno, pues un mol de plata son 108 gramos de plata, así que el resultado son 1080 gramos de plata. En todos esos átomos de plata tenemos 1080 gramos de plata. Para calcular eh, la masa de los 0,5 moles de átomos de bromo, tenemos que calcular la masa molar... De, eh, de los átomos de bromo. Así que esa masa será la masa atómica del bromo expresada en gramos por mol. Bueno, pues la masa atómica del bromo, si miramos la tabla periódica, son aproximadamente 80, así que sería 80 gramos por mol. Eh, bien, pues como tenemos 0,5 mol de bromo, lo vamos a pasar a eh, gramos. Bueno, pues ponemos debajo mol de bromo, ya que aquí está arriba y lo queremos eliminar, y arriba gra gramos de bromo, y luego la conversión es que un mol son 80 gramos de bromo. Bueno, pues los mol se van con los mol, 0,5 por 80 son 40 gramos de bromo, ahí en 0,5 moles de átomos de bromo. Bien, para el apartado B nos dicen esta vez en 0,5 moles de moléculas de bromo. Bueno, pues el bromo molecular, su fórmula es Br2. En un principio, pues si no se sabe, eh, no se podría hacer el ejercicio. Bueno, pues el bromo molecular es Br2, su fórmula, así que tiene dos átomos de bromo. Bueno, pues de la misma forma que hemos hecho antes, necesitamos calcular la masa molar del bromo 2. Bueno, pues la masa molar del bromo 2... Sería 2 multiplicado por la masa del bromo, eh, que son 80, así que son 160 gramos por mol. En un mol de moléculas de bromo, pues hay 160 gramos. Y ahora ya sí podemos calcular en los 0,5 moles de BR2, pues cuántos gramos son. Bueno pues ponemos debajo los moles de BR2 para poderlos eliminar con los que están aquí arriba, y arriba gramos de bromo 2, y ahora la conversión, que hemos dicho que un mol son 160 gramos, pues los mol se van con los mol, y tenemos que estos son 80 gramos de BR2. Y por último, eh, nos piden, independientemente, son ejercicios independientes en realidad, aunque en el A y el B en los dos se está utilizando como elemento el bromo, pero el primero es bromo y el segundo es bromo molecular. Así que no tiene nada que ver un ejercicio con el otro. Y en el apartado C nos están pidiendo la masa de un mol de átomos de hidrógeno. Bueno, pues un mol de átomos de hidrógeno que no de hidrógeno gaseoso. Entonces necesitaremos calcular la masa molar del hidrógeno, pues que es un gramo por mol porque eh, la masa atómica del hidrógeno es 1. Bueno, pues ponemos la conversión, mol de hidrógeno y arriba gramos de hidrógeno, y la conversión es 1 a 1, así que mol se va con mol, por lo tanto es un gramo de átomos de hidrógeno. Para este ejercicio de nitrógeno gaseoso necesitamos conocer la masa atómica del nitrógeno que son 14 unidades de masa atómica. Vamos a necesitar calcular la masa molar del nitrógeno gaseoso, que tenemos que multiplicar 2 por la masa atómica del nitrógeno, así que 2 por 14 son 28 gramos por mol. En un mol de nitrógeno gaseoso hay 28 gramos de sustancia. Y ya podemos resolver eh, todos los apartados. Apartado A. Cantidad de sustancia medido en moles. Bueno, pues tenemos 2,8 gramos de nitrógeno gaseoso, que es N2, pues lo vamos a pasar a moles. Como los gramos están arriba, los pongo abajo y arriba a poner moles de N2. Y ahora la conversión, que la tengo aquí, pues sabemos que un mol son 28 gramos. Pues los gramos van con los gramos. Me queda 2,8 entre 28, que es 0,1 mol de nitrógeno gaseoso. Apartado B. Número de moléculas. Bueno, pues las moléculas que hay en 0,1 moles de nitrógeno gaseoso las calculo utilizando, sabiendo que en un mol hay el número de abogado, eh, partículas. En este caso las partículas son moléculas. Bueno, escribo aquí debajo los moles de N2 para eliminarlos con los que hay arriba y arriba las partículas que en este caso son moléculas de N2 y la conversión es que en un mol la hay 6,022 por 10 a la 23 moléculas así que el mol se va con el mol y ya puedo calcularlo esto es 6,022 por 10 a la 22 moléculas de N2. Y finalmente en el C nos piden el número de átomos de nitrógeno, ¿se entiende? Bueno, pues si la proporción que conocemos es que en una molécula de N2 hay dos átomos de nitrógeno. Así que sabemos que por cada molécula hay dos átomos de nitrógeno, pues no hay que hacer más cálculos, así que el número de átomos que habrá en todas esas moléculas pues será el doble. Así que 2 por 6,022 por 10 a la 22 átomos de nitrógeno. Y esto es 1,204 por 10 a la 23 átomos de nitrógeno. En este ejercicio, eh, para saber eh, cuál de las siguientes muestras tiene mayor número de moléculas, bueno, pues se puede razonar diciendo que cabrán más moléculas en aquella sustancia que sea más ligera. Cuanto más ligera, más cantidad de moléculas necesitamos para completar los 18 gramos. Eh, lo podemos calcular igualmente. Calculamos eh, o partiendo de los datos de masa atómica del hidrógeno y del oxígeno, que son los elementos que intervienen aquí, pues calculamos para el apartado A, tenemos que calcular la masa molar del H2O, que serían dos átomos de hidrógeno por la masa del hidrógeno más un átomo de oxígeno por la masa del oxígeno, que son 16, y esto nos da 18 gramos por mol. Para el apartado B, la masa molar del oxígeno gaseoso, o 2, pues sería 2, por la masa atómica del oxígeno, que eh, 2 por 16 son 32 gramos por mol. Y para el C, la masa molar del hidrógeno gaseoso pues sería 2 por la masa del hidrógeno, que es 2 gramos por mol. Así que, eh, donde van a caber más moléculas, eh, pues va a ser para el apartado C, que es pff, la molécula más ligera. Bueno, si lo calculamos con números... Pues tendríamos que 18 gramos de agua, tenemos gramos de agua abajo, H2O, arriba tendríamos moles de H2O y aquí la conversión, que un mol son 18 gramos, así que los gramos irían con los gramos. Y ahora para convertir a número de, de partículas, pues tendríamos que poner abajo mol de H2O para eliminar roben de arriba y arriba partículas que en este caso son moléculas de H2O y la conversión es que un mol son 6,022 por 10 a la 23 moléculas en vez de esto vamos a poner el número de Avogadro para comparar más fácilmente unos números con otros sin necesidad de poner eh, notación científica bueno pues al final nos quedaría eh, 18 entre 18 es 1, pues el número de abogadro moléculas de H2O. ¿vale? Pues esa sería la cantidad. En el caso B pues tendríamos que los 18 gramos de O2 para convertirlo pues tenemos gramos de O2 y arriba moles de O2, así que un mol, en este caso son 32 gramos. Ahora lo pasaríamos a número de partículas. Mol de O2 y arriba eh, moléculas de O2. Así que un mol es el número de abogadro. Moléculas. El mol se va con el mol. Así que esto nos queda. 18 partido por 32. Número de abogadro, moléculas de O2. Y finalmente, en el apartado C, tendríamos 18 gramos de hidrógeno gaseoso. Pues los gramos de hidrógeno gaseoso los pasamos a moles de hidrógeno gaseoso. Y tenemos que un mol son 2 eh, gramos, que lo tenemos aquí. Y ahora pasamos los moles a número de moléculas o número de partículas mol de H2, moléculas de H2, y un mol son el número de abogadro, moléculas. Con lo cual, esto nos quedaría 18 partido por 2, por el número de abogadro, moléculas de H2. Así que el número más grande es este de aquí, que es 9, este número es más pequeño que 1, y este sería 1, por el número de ahogadro. Por lo tanto, lo que habíamos predicho al principio, que la molécula más ligera eh, o la sustancia más ligera es la que va a tener mayor número de moléculas. Así que sería la del apartado C, el hidrógeno gaseoso. En este ejercicio temo, tenemos tres ejercicios separados, pues vamos a ir calculando. Bueno, nos piden calcular el número de moléculas que hay en 0,5 moles de ácido sulfídrico. Bueno, pues 0,5 moles de ácido sulfídrico. Como lo que queremos es número de partículas, pues eh, no necesitamos ni siquiera calcular la masa molar. Vamos a pasar de mol de sustancia a partículas de sustancia, en este caso eh, moléculas de H2S. Así que un mol de sustancia siempre tiene el número de abogadro moléculas de sustancia. Mol se va con mol. Así que nos queda 0,5 multiplicado por el número de Avogadro moléculas de H2S. Lo que ve. En el B es exactamente igual, pero nos han cambiado la sustancia, pues no cambia absolutamente nada. 0,25 mol de N2, pues la operación es la misma, mol de N2 y arriba tenemos moléculas. TN2, que es nitrógeno gaseoso, y sabemos que un mol son el número de abogadro moléculas. Mol se va con mol y se lo quedaría operar. 2,25 multiplicado por el número de abogado moléculas de gas de nitrógeno. Y el C sí que es un poco diferente. Nos dicen 18 gramos de agua, vale pues la masa la vamos a tener que pasar... A moles y los moles a número de partículas para hacer este cambio necesitamos la masa molecular del agua el oxígeno tiene una masa atómica de 16 unidades de masa atómica y el hidrógeno una masa de una unidad de masa atómica así que esto sería 2 por 1 más 1 por 16 que son 18 gramos por mol eh... La masa molar del agua. Bueno, pues ahora ya podemos pasar los 18 gramos de agua. Abajo ponemos gramos de agua para poder eliminarlos. Y arriba moles de agua. Bueno, pues ponemos aquí el cambio. Un mol de agua son 18 gramos de agua. Así que los gramos se van con los gramos. Y lo siguiente sería pasar los moles a número de partículas. Bueno, pues mol de H2O a eh, moléculas de agua. ¿Vale? Pues un mol sabemos que es el número de abogado moléculas de agua. Pues mol se va con mol y ya solo nos quedaría operar. 18 entre 18 es 1 así que el 18 lo podemos quitar con el 18 y lo que nos quedaría es que tenemos el número de abogado moléculas de agua y ya estaría. En este ejercicio necesitamos calcular las masas molares de las sustancias que intervienen, de algunas, para poder hacer los cálculos. Bueno, pues la masa molar del cloruro de hidrógeno pues sería 1 por 1 más 1 por 35,5, que sería la masa atómica del cloro, y esto nos da 36,5 gramos por mol. Ahora ya podemos convertirlo. 1,25 moles de HCl, pues ponemos debajo el mol de HCl y arriba eh, los gramos, que es lo que nos piden, de cloruro de hidrógeno. Bueno, pues ya tenemos aquí la conversión, que es esta, un mol, son 36,5 gramos. Pues tachamos los moles... Y solo nos queda hacer la operación. 45,625 gramos de cloruro de hidrógeno. Para el apartado B. Para el apartado B tenemos en este caso CO2, pues la masa molar del CO2 es igual a 1 por la masa del carbono, que es 12, más 2 por la masa del oxígeno, que es 16, y esto nos da... 44 gramos por mol, pues igual que hemos hecho antes, tenemos ahora 0,75 mol de CO2 que nos piden convertir a gramos, pues ponemos los moles abajo para poderlos eliminar y arriba los gramos de CO2 y ahora la conversión que la tenemos aquí, un mol son 44 gramos para el CO2. Pues los moles se van con los moles y tenemos 0,75 por 44 gramos de CO2, que son 33 gramos de CO2. El C cambia porque ahora nos están hablando de número de moléculas, entonces habrá que pasar las moléculas a moles y luego los moles a gramos. ¿vale? Es decir, tenemos que hacer este cambio. Partículas a moles y luego los moles a gramos. Bueno, pues 6,022 por 10 a la 21 moléculas de CH4, pues vamos a pasarlas, esto serían moléculas de CH4, eh, y lo vamos a pasar a moles de CH4. Bueno, pues sabemos que en un mol... Hay 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Así que esto se va con esto. El 10 a la 21 partido por 10 a la 23, pues lo que nos queda aquí es 10 elevado a 2. Y las moléculas se van con las moléculas. Así que esto nos queda, pasándolo a limpio, 1 partido por 10 al cuadrado moles de CH4. ¿vale? Es decir, 0,01 mol de CH4. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que pasar estos moles, hay que pasarlos a gramos. Para ello, calculamos la masa molar del CH4, que es metano, y sería un átomo de carbono por la masa del carbono, que es 12, más 4 átomos de hidrógeno, por la masa del hidrógeno, que es 1. Así que son 12 y 4, 16 gramos por mol. Pues esa sería la masa molar del eh, metano. Bueno, pues ahora tenemos, ya podemos pasar nuestros 0,01 mol de metano, lo podemos pasar a gramos. Pues pongo debajo los moles para poder eliminarlos, de CH4... Y arriba los gramos de metano y ahora la conversión que la he calculado aquí. Así que un mol de metano son 16 gramos de metano. Y ya puedo borrar mol con mol. Y me quedaría 0,01 por 16 son eh, 0,16 gramos de metano. Y por último, para el apartado D, tenemos que convertir los 3,011 por 10 a la 24 moléculas de amoníaco, pues igual que antes hay que pasarlas a moles primero y después hay que pasar los moles a gramos. Bueno, pues como las moléculas están arriba... Las vamos a poner abajo y arriba vamos a poner moles de NH3 y el cambio es que un mol son 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Tachamos las moléculas con las moléculas y ahora vamos a pasar a gramos, para lo cual necesitamos la masa molar del amoníaco, que sería 1 por la masa del nitrógeno un átomo de nitrógeno por la masa del nitrógeno, más tres átomos de hidrógeno por la masa del hidrógeno, que son 14 y 3, 17 gramos por mol. Bueno, pues aquí tenemos la conversión, así que los moles de amoníaco van a ser gramos de amoníaco con esta conversión. Un mol son 17 gramos. Pues ya puedo tachar aquí y aquí y hacer eh, la operación. Y esto me da 85 gramos de amoníaco. En este ejercicio nos están preguntando por cantidad de sustancia, así que lo que nos están pidiendo es que expresemos las cantidades en moles. Bueno, pues para el apartado A lo que vamos a necesitar como datos pues es la masa del hidrógeno, que es una unidad de masa atómica, la masa del azufre en la tabla periódica, que es más o menos 32 unidades de masa atómica, y así podremos calcular la masa molar del sulfuro de hidrógeno. H2S, y que va a ser dos átomos de hidrógeno por la masa del hidrógeno, más un átomo de azufre por la masa del azufre, que es 32, pues esto nos da 34 gramos por mol. Bien, eh... Pues ya podemos hacer el ejercicio, 0,34 gramos de H2S, lo vamos a convertir, pues aquí ponemos los gramos de sulfuro de hidrógeno y arriba ponemos moles, que es lo que nos piden, de sulfuro de hidrógeno. Bueno, pues la conversión es esta, así que un mol son 34 gramos, podemos tachar gramos con gramos y ya tenemos el resultado en moles. Y esto es eh, 0,01 moles de sulfuro de hidrógeno. Muy bien, para el apartado B hay que hacer exactamente lo mismo, pero no nos han cambiado la sustancia. Bueno, pues en este caso tenemos carbono, la masa del carbono es 12 unidades en masa atómica, así que ya podemos calcular la masa molar del metano, que es CH4, y esto sería 1 multiplicado por un átomo de carbono por la masa del carbono, que es 12, más 4 átomos de hidrógeno por la masa del hidrógeno, que es 1. Así que 12 y 4 son 16 gramos por mol. Bien, eh, podemos escribir los 160 gramos de CH4 y los convertimos. Como están arriba, los escribo abajo. Arriba escribo los moles de CH4, que es lo que quiero, y ahora la conversión, que la tengo aquí. Un mol son 16 gramos, así que los gramos se van con los gramos, y me quedan eh, 160 entre 16, 10 mol de metano. Pues ahí lo tengo. Y finalmente el apartado C es un poquito diferente. Nos están pidiendo que calculemos eh, para el trióxido de dinitrógeno, pero en vez de darnos gramos, nos dan número de moléculas. Aquí no vamos a necesitar el cambio de moles a gramos, es decir, la masa molar, porque sabemos que en un mol de cualquier sustancia hay el número de abogadro partículas de dicha sustancia. Y aquí nos están dando número de partículas que es número de moléculas. Así que tenemos que 6,022 por 10 a la 20 moléculas de cualquier sustancia, en este caso N2 o 3, pues para convertirlo ponemos aquí las moléculas que son las partículas de la sustancia y arriba vamos a poner los moles de esa sustancia. Pues el cambio es que un mol son 6,022 por 10 a la 23 eh, partículas, pues las moléculas se van con las moléculas, el 6,022 entre 6,022 es 1, así que 10 a la 20 entre 10 a la 23, pues nos queda partido por 10 al cubo, así que esto sería 0,001 mol de N2O3. Para calcular lo que nos piden, eh, primero la masa molecular relativa y luego los porcentajes de carbono, oxígeno y calcio, es decir, lo que aporta cada uno de esos elementos en masa a la sustancia, en porcentaje, pues necesitamos eh, las masas atómicas de cada uno de los elementos que intervienen. Pues La masa atómica del calcio son 40 unidades de masa atómica, la masa atómica del carbono son 12 unidades de masa atómica y la masa atómica del oxígeno son 16 unidades de masa atómica. Hay que fijarse en que aquí lo que nos están pidiendo es la masa molecular. ¿vale? No nos están pidiendo la masa, eh, la masa molar, sino la masa molecular, que sería lo mismo para un átomo. Pues esta sería la masa atómica. Para una molécula, empecé a llamarse masa atómica, se llama masa molecular. Y simplemente la masa eh, que aportan pues, eh, entre todos los los átomos que intervienen en la molécula. Así que la masa molecular del calor, eh, carbonato de calcio, CaCO3, pues la vamos a calcular eh, sumando lo que aporta cada uno de los átomos que intervienen. Pues tenemos un átomo de calcio por las 40 unidades de masa atómica del calcio, más un átomo de carbono por 12 unidades de masa atómica del carbono, más tres átomos de oxígeno por 16 el resultado va a estar en unidades de masa atómica. Bueno, pues si hacemos este cálculo nos da 100 unidades de masa atómica. Pues esa sería la masa molecular relativa de nuestra molécula de carbonato de calcio. Bien, así, esta sería la masa que aporta el, la masa que aporta el calcio... Esta de aquí sería la masa que aporta el carbono y esto de aquí sería la masa que aporta el oxígeno. Bueno, pues si lo queremos calcular con porcentajes eh, lo hacemos de la siguiente forma. El porcentaje en masa de lo que aporta el calcio pues va a ser la masa que aporta el calcio que son 40 dividido por 100 que sería la masa, de, la masa molecular. Vale, y las masas nos da igual que estén en gramos, en kilogramos o en unidades de masa atómica. Como vamos a dividir masa entre masa, pues va a quedar un número adimensional, sin dimensiones. Y luego, como lo queremos en forma de porcentaje, pues multiplicamos por 100. Así que esto nos da... van a quedar unos cálculos muy sencillos, porque siempre va a aparecer el 100 en el denominador, pues esto va a ser el 40% de la masa la aporta el calcio. Hacemos igual... Para el carbono, que sería la siguiente sustancia, bueno, pues el carbono aporta 12 unidades de masa atómica por cada 100 unidades de masa atómica de la molécula, multiplicado por el 100%, pues igual, esto nos da 12%, que es lo que aporta el carbono. Vamos a poner aquí, para que sea claramente, y luego el porcentaje que aporta el oxígeno, pues cogemos lo que aporta el oxígeno, que son 3 por 16 que son 48, pues 48 unidades de masa atómica por cada 100 unidades de masa atómica de la molécula multiplicado por el 100% para ponerlo en forma de porcentaje y esto nos da el 48% de lo que aporta el oxígeno. Para comprobar si lo hemos hecho bien habría que sumar todo y nos tendría que dar el 100% que es lo que nos da. En este ejercicio que nos preguntan cuántas moléculas de gas de hidrógeno, H2, hay en 44,8 litros de este gas a una atmósfera de presión y 0 grados Celsius de temperatura. Bueno, pues hay que identificar lo primero, que aquí lo que nos están hablando es de condiciones normales de presión y temperatura. Pues sabemos que en condiciones normales de presión y temperatura, un mol de cualquier gas ocupa 22,4 litros. Así que este es el caso que tenemos aquí. Bueno, pues para saber cuántas moléculas, primero que es número de partículas, necesitamos primero saber cuántos moles tenemos. Bueno, pues si sabemos que 44,8 litros es lo que tenemos, que está en condiciones normales de presión y temperatura, pues vamos a pasar los litros a moles y como esta es la circunstancia, tenemos aquí la conversión. Pues sabemos que en un mol... Hay 22,4 litros. Pues los litros van con los litros y 44,8 entre 22,4 son dos moles, en este caso, de hidrógeno, pero podría ser cualquier gas. Bueno, pues como ya tenemos esa cantidad, podemos pasarla a número de partículas. Y sabemos que en un mol de sustancia hay el número de abogadro partículas. ¿Vale? En este caso las partículas son moléculas de hidrógeno gaseoso. Bueno, pues pasamos nuestros dos moles de hidrógeno gaseoso. Bueno, si en un mol hay el número de abogadro, en dos moles habrá dos veces el número de abogadro. ¿Vale? Bueno, con un factor de conversión que no haría falta. En este caso lo podremos razonar y ponerlo directamente. Eh, tenemos moléculas, que es lo que queremos, de H2. Pues en un mol hay el número de abogadro. Moléculas. El mol sería con el mol, nos quedaría 2 por Na moléculas de gas de hidrógeno o de moléculas de, de hidrógeno H2, y esto es 1,204 por 10 a la 24 ¿Sí? moléculas de H2. Este ejercicio, ¿qué volumen ocupa un 40 gramos de trióxido de azufre, SO3, a una atmósfera de presión y 0 grados Celsius? Es un ejercicio en el que nos están hablando de condiciones normales de presión y temperatura. Por lo tanto, sabemos que un mol de, de un gas siempre ocupa 22,4 litros de dicho gas. Bueno, pues nos dan la sustancia en gramos, así que la tendremos que pasar a moles para poder calcular eh, pues cuántos litros ocupa. Bien, para ello necesitamos la masa atómica del azufre, que es 32 unidades de masa atómica, la masa atómica del oxígeno, que es 16 unidades de masa atómica, y ahora podemos calcular la masa molar del trióxido de azufre, que sería un átomo de azufre por la masa del azufre, más tres átomos de oxígeno por la masa del oxígeno, y esto nos da... 80 gramos por mol, expresado en gramos por mol. Esa sería la masa molar del trióxido de azufre. Pues ya podemos hacer las conversiones. 40 gramos de so 3 como queremos pasar los, mole, los gramos que están arriba a moles, los pongo abajo, gramos de so 3 arriba pongo los moles de so 3 y ahora la conversión, que la tengo aquí, un mol son 80 gramos, así que ya puedo tachar los gramos con los gramos, y esto me queda, 40 entre 80, son 0,5 moles de trióxido de azufre. Bueno, pues ya tengo los moles, como están en condiciones estándar, puedo convertir los moles a litros, 0,5 o calcular eh, más bien los moles en litros, a ver qué volumen ocupan. 0,5 moles de CO3, pasamos los moles de CO3 a litros de CO3 y como estamos en condiciones normales sabemos que un mol son 22,4 litros. Pues ya puedo tachar los moles con los moles y me queda 0,5 por 22,4 pues son 11,2 litros de CO3. Pues ese será el volumen que ocupen.